Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, escenario de dominación Japón, tres unidades por conquistar partidos desde el, la zona sur del escenario y como siempre me gusta a mí, a mí ir a por la zona C, tanques americanos con un BR de 6.7 y aquí no aprovecho, no se aprovecho de la oportunidad para sacar aquí a mi M56, vamos colega. Esta, este tipo de escenarios son ideales para ti si escondes bien Bueno, pues a toda pastilla A lo que da la mata, a lo que puede dar y bastante Nuestro M56, 45 km por hora De ahí no pasa, pero es una aceleración bestial Bueno, vamos rapidito, aportamos a la zona de cuidado con el bambú Toquemos el bambú, perfecto, así no nos delatamos Venga, subiendo, vamos arriba Venga, estamos aquí, ya, ya, ya, ya ya Venga, ahí estamos, ya estamos en C El primero en llegar Por lo menos de nosotros, tomándose una C Nadie más pisándola Al loro Porque en los tanques más rapiditos Ya suelen a ver O asomar por ahí detrás O por ahí delante Si algunos llegan a tiempo Así que Es joder, difícil que hasta, a esta altura Alguien esté por aquí, venga, perfecto Zona capturada, nos bajamos aquí del altar Venga, cuesta abajo, vamos rápido Y nos dejamos caer por aquí Vale, perfecto, sin jorobarnos Mucho las orugas Bueno, ahora al loro Poco a poco, el enemigo está tomando La zona B, cojones Estamos todos en C Nos hemos olvidado de B hay un desastre venga a ver si puedo romper esto venga vamos venga que te cuesta venga, ya está venga ahí está mi compañero que dispara ST-25 venga han tomado la zona B venga rapidito vamos a flanquear por ahí por el lado derecho de la zona C nos vete por ahí por donde está mi compañero y poco a poco vamos avanzando vamos viendo a los que vienen por el camino y a los que puedan venir pues por la otra parte del monte Vamos a cubrirnos aquí, a ver. A ver, a ver, a ver. Alguien quiere disparar esa marca. Vamos a ver, a ver, a ver. Venga, vamos a poner. ¡Ah! ¡Ah! Me ha levantado la presa. Pues nada. Venga, el loro, a ver. Controlando el caminito. Los que puedan venir por ahí. Cazacarros ahí pegado a la zona C. Pelín más hacia la izquierda. ¡Ah! Se me ha ido el tiro. Madre mía. vaya a descuidar. Venga, mi compi dispara. Venga, distancia 4. 4.50. Bien, bien. Aproximadamente. Bueno, el cazacarro sigue ahí. No, ya no. Cayó, cayó, cayó. Perfecto. En el 726. Vamos, compi. Bueno, parece que por aquí no viene nadie. Tengo a mi compañero americano Ahí, justito ahí, venga, vamos, vamos con él Cuidado, con el bambú No tiremos el bambú, como he dicho antes Aquí te tratas en un momento Avanzando Venga, vamos al lío Cuidado, eh, regresa al campo de batalla eh, Que me salgo, que me salgo eh, Venga, ya estoy, ya estoy aquí eh, Estaba al límite Venga, vamos a controlar el montecito este A ver si el que pide por esta parte No se ve nada uh -huh. Ay, mi compi dispara Mi compi eh, ¿qué tenemos aquí? hay un cazacarros ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, tiene el cañón roto Ahí está esa marca Venga, vamos rapidito Pues si se está quieto estará reparando y si no, somos más rápido. Venga, capturado la zona A. Cojonudo. Venga, vamos a por esto rápido. Venga, no tardemos mucho. Porque venga, vamos de lateral. Lo tenemos a huevo. Venga, ¿por dónde le damos? Bueno, ya lo sé. Por ahí. Ahí está, perfecto. Para uh -huh. vale, eso es pintado eso, ¿no? Venga, vamos rápido. Vamos rápido aquí a controlar esta parte de los que vienen ya desde su respawn venga, esa marca al lorito con el bambú aquí es un sitio, no es mal sitio la verdad es que si no le dan por venir muchos por esa parte aquí los puedes pillar a todos pero bastante bien venga, poco a poco nos asomamos a ver vamos despacito, somos muy blanditos venga, un disparo hay otro más por ahí dos, tres, creo que son dos, tres venga, vamos a por uno es americano, Sherman. Venga, vamos a poner ahí. Está, venga, para abajo. Escóndete. Venga, esas marcas. Mi copia tiran artillería. y Muy bien, M56. Bueno, disparamos y rápidamente nos cubrimos o cambiamos de posición. No podemos quedarnos quietos en un sitio. Somos muy blanditos y aquí nos fríen con una ametralladora o con un tirachinas. Al loro, venga, ametralladoras. Más, más gente. Aéreo parece Venga, ese avión, deja que el petardo de... Buah, Listo, bueno, será mío Era, era Venga, Ese avión ha hecho un buen trabajo Venga, vamos para allá El enemigo va ganando, estupendo eh, Ahí abajo hay uno El tío dispara Venga, aquí a la sombra de los pinos A la sombra de los pinos Aquí nos colocamos Venga, vamos a ver la zona P, 520 metros No se ve nadie Nadie va para allá Parece que hay que pagar para ir para allá La zona tampoco Así no vamos a hacer nada Y salen ¿cuánto? 4 o 5 compis Ya salen de los respawn Hay marcas ahí ah, Se las echan encima Hemos ido toda por C Ha sido todo un pequeño descontrol Y así no hay manera de ganar una Partida Venga, ya lo sé, hay una marca ahí. Paciencia. Tienen que ver más. Ese se tiene que mover. A ver, a ver. Nada, que sin ver nada. Qué raro que no vengan desde ahí arriba. Esa marca está relativamente cerca. Ahí está el colega. Venga, un tiger. Ahí va. Venga, rápido. Nos largamos sin fallar. Muy bien o oh, para fallar <risa> venga, corre para allá otro disparo eh, y ese no es copy. vamos a ver quién es, qué, qué es un Rattle. venga, ahí está, otro más muy bien, golpes sombríos cuatro oh, ha caído mi compañero venga, seguimos uh, ah, vale, vale, vale pensé que era, que era algo, pero no Venga, ahora un poco más hacia arriba y buscamos. Venga, trabajo en equipo, 690. Muy bien. Venga, dejemos Aquí. Ah, este es un mal sitio. Venga, aquí la sombrita, bien escondida, gente. Los pino aquí. No, aquí no. Un poco más hacia atrás. Eh. Ah, no tires nada. El delato yo solo. nada solo nos quedan defender la zona C. Yo con este bicho tan blandito no me pienso meter de cabeza en la zona B. Sería un suicidio viendo cómo está el patio, que aquí la gente va a su puta bola. Pues no me voy a exponer lo más mínimo. Lo siento, pero no. Vamos a intentar hacer egoístamente una, par una buena partida. Y, eh, otro compi ahí va, venga, M41 5 golpes sombríos venga, nos vamos sin fallar nos vamos otra vez y ya está el T44, este compi que estaba hace un ratito hacia mi izquierda parece que se asoma por esta parte a ver, a ver, tío dispara hay una marca, que hay por ahí ametralladora, vamos con nada Mr. Bark Mr. Bark Antiaéreo Pues nada, posiblemente sea El que voy antes disparar M56 No, venga, vamos con el T-34 Vamos a intentar ir a por la zona B Con el M56 sería un suicidio Vamos, T-34 Eres lentito, pero muy fuerte. Buen blindaje, un tiempo de recarga un pelín alto para mi gusto. Va, esto está perdido ya. Solamente pues, si es el T44 venga a trabajar y que a sí, muy bien todo lo que quieras. Venga, antiario, va. nos van a freír los aviones en breve. En breve nos van a freír los aviones. ahí está, venga mi compañero el T-44 posiblemente es ese que está ahí un poco más arriba de C, ya marca justo a alguien y la zona B aquí solo tenemos a este compi, a este M-51 de Israel antiaéreo que es el jefe de 3, 3, 4 4 esto es, eh. venga, si marcamos en B quizás te puedes echar una mano tío, pero si no vamos a hacer marca no tengo ni idea de por dónde pueden estar Esto es un auténtico suicidio Por cualquier parte Nos pueden crujir De hecho, nos crujirán seguramente Esto está perdido, no tiene que haber salido Bah Bah, qué mal rollo mm, Qué mal rollo Han esperado que pase Venga, izquierda, derecha, ¿por dónde va a venir? Por la izquierda Jack Panther Jack Panther, ¿no? el tío, buen, qué buen Camuflaje, y la sombrita, pues nada, lo mismo que hice yo Con el M56 Salimos otra vez, ya que tenemos Un vehículo de apoyo, he dicho antes Que no deberíamos salir y cojo y salgo <ríe> Estupendo, bueno pero esta vez No vamos a ir subiendo la cuesta como he hecho Antes con el Jack Panther, vamos a ir Por el caminito que hay por aquí Un pelín aquí hacia la izquierda Que es más o menos el sitio Por donde está apostado El pollo Y vamos a intentar ir a por él Ah, pero esto está perdido Ah, qué desastre, no queda nada A 3.50 lo dejamos bien Venga, algún pajarito puede aparecer por aquí No lo sé 6, el va Ay, no fastidies Venga ya, hombre Hay solamente Un avioncito nuestro por ir dando vueltas Ya aquí vemos un antiaéreo Un tanque medio y yo un tanque pesado Venga, están tomando C, cojonudo Ah, esto se acabó Qué desastre partida ¿Cómo hemos podido ir todo el mundo en la casualidad de ir todo el mundo hacia la zona C? Y a B. que mierda, que jodida conquistar B cuando todo el mundo se mete ahí Pues vamos, hoy, será, hoy se habrán visto, vamos, habrán visto abierto el cielo diciendo La A y la B totalmente vacías. No sé, parece que nos hemos puesto todos de acuerdo para perder la partida Y de hecho ya prácticamente hace rato que está claro que la vamos a perder no sé si me dará tiempo crujirle alguno o por lo menos que me crujan venga se acabó misión fallida Seguro que la victoria será nuestra. Manuel Vale jugando así venga pues nada misión fallida en Japón con nuestros tanques americanos vamos a ver qué hay por lo menos que saquemos algo para poder reparar este desastre han sido solo dos vehículos, ¿no? Vale, perfecto Venga, cinco destruidos Cuatro críticos, cinco impactos Una zona capturada, la zona C Y un 90% de actividad Seguimos en la investigación Del M60A2 Y nada, esto ha sido todo En la penosa Misión fallida De Japón Dale un buen like si te ha gustado el vídeo Es la mejor manera de apoyar el canal Y a mí me ayudas un montón acordaros abajo enlace discord facebook e instagram en la caja de los comentarios y si no estás suscrito pues considera el suscribirte pues nada esto ha sido todo en dominación capón que no se ha dominado se ha perdido y conmigo siempre nos vemos en un próximo. Chao.